Centro de Investigación Oxlack nos ha llegado el siguiente caso sobre la construcción de un templo satánico en México para la adoración del diablo. Vamos a ver este expediente. Este expediente lo iniciaremos con las publicaciones en diversas páginas web que han hecho eco de este caso. En las últimas semanas ha empezado a sonar la noticia de que en Catemaco, Veracruz, se ha iniciado con la construcción de lo que en un futuro será un templo satánico. Dicho templo servirá para que los fieles seguidores del satanismo y las magias oscuras puedan rendir culto y estar en comunión con entes diabólicos y demonios como Lucifer. Recordemos que Catemaco es un lugar reconocido por ser la tierra de los brujos, en dicho lugar, la brujería es ya una tradición ancestral que tiene sus orígenes desde las épocas prehispánicas y los hombres son los que principalmente la practican. Las obras de este templo están bajo la dirección de Enrique Martín Verdón, quien es reconocido como un brujo de Catemaco. Enrique ya es reconocido a nivel nacional por su relación con las artes mágicas. Desde pequeño estuvo ligado a las ciencias ocultas y a finales del año pasado fundó el Centro Ceremonial conocido como el Aijado. En este lugar se realizan todo tipo de rituales y sacrificios en honor al rey de las tinieblas. La edificación de este templo busca ser el primero de su tipo ubicado en nuestro país, además de que será la tercera iglesia de Satanás construida en América. La obra está financiada con los donativos voluntarios que da la gente fiel al demonio. Nos comunicamos con el brujo mayor, Unicornio Negro, para saber su opinión y dejarnos ver la postura de la comunidad ante la construcción de este templo. ¿Para qué se está realizando? Este, no, lo, no, no lo estoy realizando yo, lo está realizando otro brujo. Pero, ¿qué crees? Ese brujo hace años fue metado del primer viernes de marzo. Entonces, él empezó a hacer sus primeros bienes de marzo En las misas negras A través de, de un templo que él estaba construyendo Se llama Enrique Martín Él este, vive a 5 o 10 minutos de aquí de, Del recinto que yo tengo Y esta persona lo anunció públicamente Sí, lo anunció públicamente iba, Que iba a hacer su templo En la cual subió fotografías y todo Pero, ¿Qué crees? ...le llegaron muchas, muchas demandas y muchas, muchos bloqueos. Una de las demandas fue directamente del obispo de parte del Vaticano. Así como demandas del maltrato animal, porque él se dedica a matar chivos y corderos y todo esto, ¿no? Cuando hace misas negras. Entonces todos los brujos nos sumamos a la protección de, de, de los animales. ¿sí? Ya no matamos animales. Y hemos ido cambiando nuestras formas, nuestra forma de trabajo, la cual pues él aún sigue en la forma antigua, y por eso es que le han llegado muchas, muchas demandas. Él ya no tiene permitido seguir construyendo este tema, ¿sí? Y aún así, pues reta, reta a, la, a las poblaciones. En cualquier momento, por parte de los católicos o los cristianos, va a haber, un, yo siento que está una revolución. En tu opinión. ¿Crees que no se va a realizar el templo? Yo creo que puede que lo realice Pero como es un espacio en donde el terreno es de él Lo más seguro es que ahora el terreno sea privado bueno, Los pobladores de aquí de Catemaco, fíjate Hace años eh, se, se opusieron contra la Santa Muerte Pero sabes, aquí el pueblo está dividido en Dios, la Virgen, Santa Muerte y ahora el diablo, ¿no? Hay muchas deidades por acá y hay personas, el número de personas o sus seguidores, pues están divididos pues en cuatro. Y cada, cada persona pues le pone su deidad o su fe a, a la deidad que ellos desean. Ah, perfecto. Entonces, pues hay libre albedrío dentro de la comunidad y pues cada uno sí. hace el culto que más le, le guste o al que más se sienta cómodo. Pues te agradezco que nos hayas dado esta pequeña entrevista, saber cuál era tu opinión o qué es lo que dice la comunidad y lo que está sucediendo en Catemaco. El brujo tiene previsto que las obras de su templo finalicen para marzo del 2023. Esta edificación contará con alrededor de 400 metros cuadrados en los cuales también habrá algunos cuerpos de agua conformados por el agua traída de diferentes ríos, lagos y cascadas. En palabras del mismo brojo. Ante esta noticia ha habido diferentes reacciones. Por un lado están las personas que apoyan este proyecto y por el otro se encuentran aquellos que se oponen al templo. El obispo de Veracruz, Carlos Briceño, junto con la iglesia católica de este estado, se pronuncian en contra de la edificación del templo. El obispo dejó en claro su postura argumentando que el satanismo solo promueve la muerte y la destrucción de la tierra. Además ha dicho que en la actualidad lo que más se necesita son acciones que fomenten la cultura de la vida y no la muerte como lo hace el satanismo. Esto debido al incremento de la violencia y la pérdida de valores que han habido en los últimos años. También dejó en claro que esta no es la primera vez que se ha querido construir un templo de este tipo. Aparte, de mérito el hecho de que este no será el primer templo satánico del país, diciendo que en otras partes de México hay múltiples lugares de adoración satánica, aunque estos deciden permanecer ocultos. Entrevistamos a personas para escuchar su opinión, y esto fue lo que nos contestaron. Ay, pues... No se me hace una buena idea. Bueno, yo... Bueno, no sé si se refiera también a lo de la religión, pero yo como soy católica... Pues ahora sí que ya es decisión de, de cada uno, Este yo en lo personal pues no iría y a los que conozco yo pues les diría, ¿no? No, no, no vayan, pero pues ya es decisión de cada quien. Pues mira, es que soy muy creyente en todo lo que es el, pues ahora sí, más que nada, pues bueno, creo como en todo lo que hacen en Catemaco, pero sí estoy un poquito en contra de lo que, de ahora sí, de la construcción del templo satánico. Es que, bueno, yo como me considero no muy religioso, pues sí lo veo un poco mal. Y ¿Eh? sí, a lo mejor está en un culto algo, y entonces, pues, por lo que se ha visto, muchos hechos este, muy turbios, entonces, considero que son como personas que no, no están bien no están cuerdas. Eh, pues, como todo es un patrimonio cultural y tanto moral, y creo que como sociedad tenemos el derecho a, como a visitarlo y cuidarlo. Eh, en lo personal no pero si hay otra gente que lo hace pues adelante ah, entonces bueno está mal para mí que vayan a ese a ese, a ese templo satánico okay. bueno creo que aquí cada quien depende de su propia opinión no porque pues, Estamos en un país libre y puede elegir lo que crean ellos propios de su propia voluntad, porque por ejemplo, pues si yo creo en Dios o eh, soy católico, pues las demás personas son libres de su propia expresión. Pues como le comento, yo creo que ellos deben de saber el por qué están acercándose a ese templo. Yo no estaría de acuerdo con que continuara eso en, un, en una invasión a la República Mexicana, ¿no? Porque, de ¿dónde vamos a terminar? y dice que es satánico pues es malo no claro para qué vamos a andar haciendo cosas Entiendo. raras vos okay. pues, si la gente anda anda mal y luego con templos satánicos pues más indican a la juventud okay. a cosas malas a cosas malas entonces estoy totalmente de acuerdo para qué van a invocar a Satanás digo ese. Ya de por sí el mundo está de cabeza. La construcción de este templo, por lo menos en México, es algo inesperado y más allá de esto, la mayoría de la gente lo ve como algo maligno. Recordemos que México es un país muy religioso y la gran mayoría ve con malos ojos este tipo de cultos y otros que se relacionen con el esoterismo o la comunicación con los espíritus. Este caso se encuentra abierto por el momento. Y seguiremos de cerca la construcción y las situaciones que esta acción genere en Veracruz y otros estados. Incluso buscaremos la manera de documentar el caso desde el lugar de los hechos. Sigan este y otros expedientes que impactan al mundo por medio de internet. Suscribiéndose a este canal, compartiendo el video del Departamento de Investigación Oxlack.